B hace variar la frecuencia y el periodo, C genera un desplazamiento horizontal de la gráfica y D un desplazamiento vertical. Analicemos el efecto que tiene B sobre una función sinusoidal basada en la función básica seno. Para hacer más fácil el análisis, reduzcamos la función sinusoidal a una función donde A es igual a 1 y c y d son iguales a 0. De esta manera la función queda reducida a la forma y igual a 1 por seno de bx, o lo que es lo mismo, y igual a seno de bx. Aquí solo nos interesa ver qué efecto producen los diferentes valores de la constante b. La frecuencia de la función se obtiene al dividir el valor absoluto de b entre 2pi. Sin embargo, el concepto de frecuencia poco se utiliza en el análisis matemático de estas funciones, y más bien se relega a la física o en los campos donde tiene aplicación las funciones sinusoidales. Desde el punto de vista matemático, es más práctico hablar del inverso de la frecuencia, al cual llamamos periodo. El periodo se calcula dividiendo el valor 2pi entre el valor absoluto de B. Empecemos asignando a B el valor de 1. Aquí el periodo será igual a 2pi sobre el valor absoluto de 1, que en definitiva nos da un periodo igual a 2pi. La función así se convierte en y igual a seno de 1 por x, que es equivalente a la función básica y igual a seno de x. Sabemos que esta función se extiende a lo largo del eje x en forma indefinida, tanto hacia la derecha como a la izquierda, pero al ser periódica, como lo vemos aquí, observamos que se repite continuamente. Y al ser su periodo igual a 2pi, tenemos por ejemplo que entre 0 y 2pi se produce un ciclo completo de la función, el cual también se repite cuando estamos entre 2pi y 4pi. Igual, podemos hacer el análisis tomando como punto de partida un valor inicial diferente a 0 en el eje X. Por ejemplo, si partimos de menos pi medios, y nos movemos una longitud de 2pi hacia la derecha, llegamos a 3pi medios, y observamos que queda representado un ciclo completo de la función seno. En el siguiente intervalo de longitud 2pi, que va de 3pi medios a 7pi medios, lo que existe es una copia exacta de la forma de la función observado en el intervalo anterior. Tomando como modelo la función seno básica, el factor b lo que hace es modificar el periodo de la función, produciendo réplicas que visualmente se estiran o se comprimen en la dirección horizontal. Veamos un valor de b mayor que 1, por ejemplo, b igual a 2. En este caso el periodo será igual a 2pi dividido entre 2, que es igual a pi. A su vez la función quedará y igual a 2x. Esta función tiene un periodo más corto que la función básica, y la función se repite en intervalos del eje X de longitud igual a pi. Pero podemos hacer otra lectura del efecto producido por B. Tomemos por ejemplo B igual a 3. El periodo es igual a 2pi tercios y la función es Y igual a 3X. Al comparar la función base con esta nueva función, Observamos que esta última se repite tres veces en el periodo de la primera, es decir, el valor de b en cierta manera nos informa cuántas veces se repite un ciclo de la nueva función dentro de un ciclo de la función básica. Ahora, veamos lo que ocurre cuando en b se coloca un número cuyo valor absoluto es menor que 1, Tomemos por ejemplo b igual a un medio. Aquí tenemos que el periodo es igual a 4pi y la función es y igual a un medio x. Si el valor absoluto de b es menor que 1, la nueva función tiene un periodo mayor que el periodo de la función base. Para este ejemplo es el doble. En consecuencia, b igual a un medio nos informa que de esta nueva función tan solo alcanza medio ciclo a colocarse en un periodo de la función base. Cuando B toma el valor negativo menos 1, observamos que el periodo sería 2pi dividido entre el valor absoluto de menos 1. Esto es igual a 2pi, igual que el periodo de la función básica. La gráfica de Y igual a seno de menos X es equivalente a un reflejo sobre el eje X de la función básica. En general podemos decir que un valor absoluto de b menor que 1, como b igual a 0.8, produce una función de mayor periodo que 2 π que implica un estiramiento en la gráfica. Mientras que un valor absoluto de b mayor que 1, como b igual a 1.25, produce una función de menor periodo que 2pi, generando una gráfica que se comprime.